son elementos esenciales que tenemos que tener siempre en mente. Es muy mala idea, mis estimados, tratar de lanzar un ataque al oponente sin nosotros haber configurado estos pasos básicos. Es como tirarse a la, la guerra solo. No, no, hay que eh, posicionarse bien los alfiles, controlándolos espacio, los peones hacia el centro, los caballos a donde deben de estar, los peones igual protegiendo al rey en uno o en otro lado, las torres conectadas y la dama hacia afuera permitiendo el, la conexión de las torres, porque esta que está aquí es ideal, las dos torres juntas, juntas, forman una especie de muralla, no es coincidencia que sean torres, entonces hay que eliminar las barreras que existen entre las torres. Y la dama, muy importante, un gran error que cometemos sobre todo al principio cuando estamos aprendiendo, es sacar a la dama al combate sin haber entrado y cumplido nosotros esta fase. O sea, la dama que es una pieza clave en nuestro juego, es una, una pieza con mucho poder, debemos de protegerla casi tanto como al rey. Así que la dama debe de salir a combatir ya en el medio o en el cierre del juego, es ideal que si para poder ganar, conservar la dama, es ideal conservar una eh, equivalencia numérica en cuanto al material que tenemos, así que si yo intercambio y me como un peón, el oponente se come otro peón, tenemos uno a uno en, mentalmente, ¿verdad? Hicimos un intercambio de un punto, si luego yo como un alfil él me toma un caballo 3 a 3 vamos manejando o trabajando en igualdad de material en balance de material eso es muy importante que también lo tengamos en cuenta por eso les decía al inicio eh, les hacía énfasis en el valor de las piezas el juego medio que suponiendo que tuviéramos una configuración parecida bastante difícil puede que ocurra pero bueno vamos a suponerla que esto ocurriera, esto es hipotético, me río porque realmente es imposible que esto pase, pero suponiendo, cuando ya estamos desarrollados en, en el otro bando y aquí también, ¿qué sigue, bueno, avanzar, ahora sí, llegó la hora del ataque, cómo voy a atacar, qué voy a atacar, ¿Por qué día voy a atacar, depende de ustedes, depende del análisis que ustedes hagan de su oponente. Si usted está jugando ajedrez con una persona, usted la conoce a esa persona en el momento que usted está viendo cómo juega. Quiere conocer a una persona, juega ajedrez con ella. Usted ve el carácter de las personas reflejado en el tablero de juego. Si la persona es eh, agresiva, si la persona es reservada, si la persona es aventurera, si la persona es aficionada, todo eso uno lo analiza, Uno es increíble cómo puede usted conocer a una persona, sin intercambiar una palabra con un oponente de ajedrez. Sin embargo, después de una partida de ajedrez, usted termina conociendo a esa persona, a ese compañero o a esa compañera con la que está jugando. Entonces, en esta situación va a entrar de forma muy relevante el tipo de análisis que hagamos nosotros de la situación, de mi posición. Conócete a ti mismo y conoce a tu adversario. Pusemos al adversario y en base a eso comenzamos nosotros nuestro ataque. Y viene entonces una fase de fuerte intercambio de piezas. En esta fase, la fase intermedia, lo normal es achicar las piezas, ir tomando las piezas, intercambiando las piezas. Entonces sería normal que la blanca tome el peón, el, el negro tome este otro peón, este alfil tome este caballo, esta... ¿Me entienden? Se va dando en esta etapa, este proceso de intercambio de piezas. La idea es, igual que ocurre en las películas, chocan los ejércitos. Los ejércitos se posicionan en el terreno, toman control y luego salen a la batalla y chocan. Pero cuando están chocando es donde se dan los intercambios, que vemos que quedan los, los soldados caídos en el terreno, unos avanzan, otros van aplicando diferentes estrategias. Ustedes son un general al frente de un batallón, de un ejército. Cuando se ha intercambiado la mayor cantidad de piezas, así que podríamos... va para entrar, digamos, a la etapa final. En este eh, tema del juego medio no hay una regla general. Lo que sí podemos as asumir es que ya hemos intercambiado una gran cantidad de piezas. Ya habremos intercambiado... Eh, por decirlo así, estas piezas centrales. Peón, los caballos, los alfiles. Pensando en que estamos en igualdad de condiciones, materiales. Lógico, en el juego medio vamos desarrollando muchas tácticas que nos permiten eh, sembrarle trampas al adversario para yo poder tomarle piezas de mayor valor. Y entonces yo, con un peón, tomaron un, una torre, por ejemplo. Tronco de jugada. Por uno me gané 5 puntos, 4 de ganancia. Tomo con un caballo una torre. Con una torre tomo, le tomó la dama por accidente, por descuido. Entonces, todo eso, elementos que se dan en el intercambio del juego medio, van a definir cómo vamos a llegar nosotros al cierre de la partida. Es deseable, por lo tanto, que cuando lleguemos al cierre de la partida, nosotros tengamos una mejor posición en el terreno y una ventaja material o sea, tener piezas no más piezas, sino piezas de mayor valor y piezas mejor ubicadas estratégicamente ubicadas como les había dicho, es recomendable que al llegar al juego final, a la fase de cierre del juego, nosotros tratemos de conservar nuestras torres y nuestra damas, o sea, estas piezas que están aquí deberían ser las últimas piezas que intercambiemos o sea, que en este momento hacer esta jugada por ejemplo este intercambio de piezas que acabo de hacer eliminó rápidamente a dos torres y dos damas como podemos observar mi torre, jaque, regreso amenaza a mi torre, tomo torre el rey como podemos observar en la fase de cierre adopta una posición ofensiva. Claro, ya el rey puede salir al combate porque ya no hay tantas amenazas que puedan eh, amenazarlo o realizarle un, un mate, atraparlo. Entonces es que este momento muy importante, que cuando ya, nos, ya identificamos que estamos en el juego, en la fase de cierre, tratemos de activar al rey como una pieza ofensiva. Quien logra activar al rey como una pieza ofensiva en el cierre tiene más probabilidad de adquirir ventaja en el cierre del juego y por lo tanto de ganar. Una cosa que se trata de hacer, digamos en este escenario, tenemos seis peones contra seis peones y un rey y un rey. ¿Quién va a ganar en este juego? Bueno, lo normal y algo que ocurre en las reglas del ajedrez que tenemos que siempre tener presente, es que si yo, si mi peón logra llegar avanzando hasta la última fila de, lo, de, la, de las negras, en este caso, ocurre algo que se llama coronación. O sea, mi peón se corona, es como que asciende en el mundo de la nobleza. O sea, mi peón de un soldado de base va, llega hasta el final y es coronado. Y este peón se transforma al llegar aquí corono y se transforma en las piezas que yo quiero lógico se va a transformar en una dama todos queremos que se transforme en una dama de hecho yo podría coronar todos mis peones y convertirlos en damas así que yo podría tener ocho damas, más la original 9 eh, hipotéticamente, hipotéticamente hablando, podría pasar entonces, si eso es así, ¿qué es lo que todos quisiéramos lograr en este momento? Coronar. Porque si el juego termina sin piezas, o sea, si el juego está así, si ya después de la batalla, todos los soldados están aquí, todos estos son los soldados caídos de la batalla, y este es mi tablero, este... Las negras tienen una esperanza de vida. Pueden ganar si saben jugar el cierre. En el cierre hay muchas combinaciones que debemos de estudiarlas, debemos de profundizarlas. ¿no? Como les estaba diciendo yo, los invito a que busquen en internet más artículos sobre esto, sobre los cierres. Cierres con, con un peón, cierres con torre y rey, con alfil caballo, con dama rey con las dos torres, cada uno son diferentes, saber cómo, si yo tengo, por ejemplo, dos torres, cómo hacer el jaque mate a este rey con esas dos torres, cómo se hace, Entonces ya existen eh, varias formas lógicas desarrolladas que es bueno que las conozcan y las profundicen ustedes desde su lugar. Entonces, en este caso, lo deseable para las negras, que son quienes pueden, tienen oportunidad de ganar, es que este peón llegue hasta aquí y se corone en una dama. Si las negras logran esto, pueden lograr un jaquemate. Podrían lograr un jaquemate en combinación entre la dama, el rey negro, hacia mi rey blanco. Lógicamente, que mi trabajo, en este caso, como blancas, es evitar que este peón llegue aquí. O sea, mi trabajo aquí es que este caballo, este peón, este rey, perdón, se tome a este peón y al quedar en esta situación, estimados televidentes, se produce una situación que en el ajedrez se denomina tablas o empate por deficiencia de material. En esta situación, ni yo puedo hacerle un jaquemate al negro, ni el negro le puede hacer un jaquemate al blanco. Así que, mi estimado, hemos visto... Eh, rápidamente, hicimos un recordatorio, un repaso por las etapas más importantes del ajedrez. llegamos al cierre del juego. Los juegos, eh, por lo general, si son amistosos se juegan sin tiempo, pero cuando ya nosotros queremos jugar un torneo, jugar con reglamentos, entonces ya en los torneos y en los reglamentos se utilizan cronómetros especiales para nosotros ir determinando los tiempos disponibles que vamos teniendo. Entonces en esa lógica hay diferentes modelos, diferentes tipos de juegos. Pero podemos hablar de una partida normal en la cual se le da a cada jugador hasta 60 minutos de, de tiempo. Partidas semi rápidas que son hasta 30 minutos. Partidas relámpago o blitz, que son entre 3 y 5 minutos. Y las partidas bala que son una locura. Son partidas de un minuto máximo. Eso significa que si usted su reloj se le activa en ese horario, o sea, si se le acaban sus 3 minutos, usted pierde independientemente de que usted lleve ventaja. Les recomiendo que prueben a jugar con un cronómetro, es interesante entrenarse y ajustar nuestro pensamiento, nuestras estrategias en los tiempos, muy recomendable. Esperamos entonces que esto el episodio de hoy les haya gustado, si les haya interesado, que hayan tomado nota, pueden pausarlo y verlo en las redes sociales, que tiene es que estar Recuerden que estamos en el canal 98, canal parlamentario, tratando de llevarle hasta su casa, hasta su lugar, donde usted nos esté viendo, ya sea del territorio nacional o de cualquier parte del mundo, el ajedrez, el deporte de ciencia, en los términos más sencillos y amigables posibles. Muchas gracias por habernos puesto atención el día de hoy. Recuerden, vamos a dar jaque mate.